Visualmente también se nota que los olivos cogen un verde muy natural, así un poco intenso, que también resulta muy, muy agradable ¿no? visualmente y, y queda muy bien. Ascenza, Farming Your Future.